Hola, no voy a salir porque es una feo en comparación con aquello, aquello que hay allí es gratis y te saldrá mejor o peor depende con qué teléfono o con qué cámara lo hagas, los Publitubers no están allí, recuérdalo, teaser pronto vídeo.